¿Cómo están? Y si... ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida el día de hoy les traigo un caso yo pensé que ya había cubierto todos sí, y... bueno, no todo, pero a lo mejor la mayoría de casos de los Warren hasta que me topé con este que yo dije Wow, creo que este nunca lo he traído aquí con ustedes Y justo ahorita pues que los guarden otra vez con las películas y demás Porque pues se estrena El Conjuro 3 Entonces dije, bueno, les voy a contar otro caso Que a lo mejor ustedes no lo habían escuchado Que creo que no es a lo mejor tan tan famoso como los que hemos visto ya por películas eh, pero aún así está muy fuerte Aún así eh, los Warren tuvieron que ver ahí Y fue una casa súper mega ultra poseída ¿ok? Así que el día de hoy vamos a estar hablando de ese caso Ustedes díganme en los comentarios si ya habían escuchado sobre esto O demás, eh, a pesar de que está viviendo hace muchísimo calor Y me lo estoy aguantando con el cabello suelto por mí Ya me hubiera rapado casi casi Pero bueno, antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes Esta es la tercera semana que vamos a hacer de Regalando Tarjetas Netflix en Do Domingo, o sea, cada domingo salen dos ganadores de dos tarjetitas Netflix, y lo único que tienen que hacer es seguirme por allá y participar, oh, no participar, no, o sea, interactuar con lo que yo hago, por ejemplo, likes a las fotos, comentar las historias, las encuestas, las preguntas, eso es todo, ya con eso ya están participando, y cada domingo salen dos ganadores. Si tú estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, yo te recomiendo que te suscribas, de verdad te va a gustar mucho, te vas a hacer divertir um, y todo lo demás. Y si tú estás viendo este video, pues, ¿Qué te parece si sí, todos mis fantasmitas le damos like? Ya le dimos con la lengua, con la nariz, pues ahora igual con, pues con el codo. O sea, un codote para el likeito, así, ¿ok? Ahora sí, ¿qué les parece si sí, vámonos directo con este videito que está? Ay, de verdad yo no sé cómo sobreviven en la playa o no sé. Así que este caso es en Connecticut, en Estados Unidos. Y casualmente un montón de casos que tienen que ver así como paranormales de brujería o de brujas así como malas y cosas así Muchos, muchos son en Connecticut, ¿por qué? No sé qué hay ahí Y este es uno más, porque de hecho se le, le llama así como que el caso de Connecticut, porque fue uno de los más grandes Pero bueno, ¿de qué va este caso? Esta es una familia, ¿no? De varios integrantes, ya saben, papá, mamá y pues hijos, ¿no? Uno de sus hijos tenía cáncer, entonces hacían muchos como viajes al hospital y en esos viajes pues de repente el hijo que tenía cáncer que se llama Matt, Matthew, pero bueno le dicen Matt, eh, pues se sentía mal y pues se tenían que quedar como que ahí a medio camino donde se sintiera mal. Entonces se dan de cuenta que las distancias en Estados Unidos a veces son súper grandes de que a lo mejor estando dentro del mismo pues la misma ciudad o cosas así, pues el hospital donde lo estaban tratando y su casa pues era un viaje largo, era un viaje pesado y más sobre todo pues si le estaban haciendo sus tratamientos contra el cáncer se sentía mal y se tenían que detener, se tenían que quedar ahí donde estuvieran, o sea rentar un hotel si se sentía mal a medio camino y así, entonces lo que decidieron pues el papá y la mamá de Matthew fue como que buscar una casa que se rentara cerca del hospital para más bien mudarse ahí y que esos viajes de ida y de regreso al hospital pues no fueran tan pesados. Una vez, en una de sus tantas visitas que hicieron en el al hospital por Matthew, Sara que es la mamá de Matthew, ve a un hombre que justo así, han de cuenta que cruzando la avenida donde estaba el hospital había una casa y en esa casa estaban poniendo el aviso de que se rentaba una casa, o sea, casa en renta, no sé qué, entonces ahora se acerca y le pregunta oiga no pues a ver cómo está la casa, no sé qué era una casa grande, entonces fue así de que no pues entonces nos venimos todos, nos mudamos todos, les digo tenía más hijos, entonces pues no, todos vénganse para acá al final la familia acaba comprando la casa o sea, porque la persona que lo estaba rentando se las ofreció así de que sí la rento, pero pues no la quieren comprar ellos, así de que bueno pues sí, la compramos, ahora ustedes se preguntarán, ah no, pues o sea qué fácil, compran y venden. Lo que pasa es que esta casa no estaba como tan elevada de precio y al hombre le urgía como venderla y cuando a ti te urge vender algo generalmente como que lo malbaratas ya nomás para que se vaya. Entonces, pues cuando le preguntan así de que, oiga, ¿y por qué está vendiendo su casa con tanta, pues sí, prisa? Le dice, ah, no, o sea, no pasa nada, pues simplemente la casa pues tiene su historia eh, porque antes fue una funeraria y ellos deciden que, ah, ok, o sea, pues sí, la, ca la casa funcionaba como funeraria, pero pues ya es casa normal, la compramos y nosotros nos mudamos. Ahora, estaban en el hospital... Sara y Matthew y dice no pues vámonos a nuestra antigua casa les digo en aquel viaje largo y eh, pues ya empezamos a hacer la mudanza pero Matthew justo se empezó a sentir mal entonces lo que hicieron fue a ver tu papá lánzate por los demás lánzate como que adelantar la mudanza y pues Sara y Matt se quedaron en su casa nueva recién adquirida porque pues Matthew se empezó a sentir muy mal entonces ahí se quedaron toda la noche ellos dos solos y o sea de verdad hay veces que la energía y lo que hay en las casas es tan fuerte que no tarda ni un segundo en que tú te des cuenta que algo raro está ocurriendo ahí. Pues esta fue la ocasión porque Matthew decía que escuchaba cosas. Que por ejemplo se veía su reflejo así en algún espejo, en la ventana, ya saben, en cualquier cristal donde pues te pueda reflejar y que veía como su reflejo como que se distorsionaba. Y varias cosas así, o sea, los ruidos raros, pues, pero es una casa nueva que pues generalmente tú no sabes qué ruidos tiene. Ah, él se sentía mal, entonces esto fue lo que él dijo No, pues a ver, estas cosas pues son porque yo me siento mal No tanto porque esté pasando cosas raras Y así quedó Al día siguiente, pues ya llega el papá Con los demás hermanos Y se ponen a seleccionar pues, sus cuartos Recuerden que les dije que era una casa grande Y pues bueno, si funcionaba de funeraria Pues tenía que ser bastante grande Ok, entonces ya van seleccionando Yo este, yo estoy este, los hermanos, hermanas y demás No sé por qué Matthew selecciona el sótano O sea, la parte de abajo que porque estaba muy padre, no sé qué, y que aparte tenía una puerta misteriosa secreta. Más tarde descubre que esa puerta misteriosa lo que hacía era llevar como que a la morgue que tenía la funeraria, pues cuando funcionaba de funeraria a la casa. Ya que se mudan toda la familia completa, esta pues, actividad que ocurre ahí, pues siguió, obviamente. A veces la velocidad con la que ocurren cosas raras... Pues es impresionante, pero recuerden que las energías nuevas como que despiertan lo que ya había ahí. Entonces para mí no me sorprende así como de que ay la primera noche nos pasaron un montón de cosas, porque eso pasa. Cuando algo nuevo, una energía nueva, aunque sea un animal, una persona, lo que sea, llega una energía nueva a una casa como que le hace así al avispero de lo que había, entonces pues por eso pasan un montón de cosas. Matthew, que estaba solito en el sótano con la morgue ahí al lado, casi casi, pues luego luego le empezaron a pasar cosas porque él veía un señor como como viejito este señor viejito pues era como muy distintivo lo podía reconocer porque tenía barba lo veía perfectamente y no solo eso sino que también veía cuerpos humanos o sea como cadáveres pues con marcas en el cuerpo también veía otras criaturas extrañas entre otras cosas y pues tú pensarás pues lo peor le pasaba a él, pero no, toda la familia estaba como que viviendo sus cosas por separado, pero pues nadie decía nada por lo mismo, porque ya es una casa nueva, porque estamos aquí por Matthew, porque bla, bla, bla, bla, y nadie decía nada, pero también les pasaban cosas ahí arriba, no nada más en el sótano. Estando en el hospital, no sé si ustedes han visto de que a veces los tratamientos los ponen como que a varios pacientes de cáncer, que les están haciendo sus tratamientos así como que, pues en una, pues como salón o en alguna área específica, todos juntos, y estando ahí, Matthew conoce a alguien. Que curiosamente pues es un reverendo Y le platica No, pues es que fíjese que nosotros nos venimos aquí enfrente Y me están pasando estas y estas cosas También le cuenta que él está en el sótano Que la puerta misteriosa, que la morgue Y, y pues todo lo que veía El reverendo le dice mm, Pues sí, o sea, son espíritus la próxima vez que te pase algo así, pues pregúntales qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, y pues ahí te va mi número, si me quieres hablar yo soy reverendo y pues te puedo ayudar, no, pues que sí. Obviamente, pues Matt no tardó muchísimo en hablarle al reverendo, ¿verdad? Para decirle que estaba viendo cosas otra vez. A pesar de las visiones, a pesar de que les apagaban las luces, les movían cosas, lo más fuerte le pasaba a Matt. Como les comenté, pues Matt mientras trataba de descubrir qué era lo que querían los espíritus de ahí, pues las cosas eran como peores, o sea, la familia empezó a encontrar como crucifijos por todos lados a pesar de que pues no eran de ellos y la casa ya tenía sola pues un rato esto era un hecho que les llamaba la atención a toda, pues sí, a todos la, los miembros de la familia pues sí, de repente los crucifijos aquí y acá, eso no es muy normal que digamos además de la morgue, de todo el equipo que todavía estaba ahí para, pues ya saben, preparar los cadáveres y demás que eso por sí solo es así como que sí, es normal que tengan las herramientas y todo así, pero pues es un poco creepy para las personas que, que no se dedican a eso, que todavía esté eso ahí, ¿verdad? También encontraron una gran, gran, gran cantidad de fotografías de personas posando con sus familiares muertos, que esto se acostumbraba pues hace muchos años, pero aún así pues es un poco creepy. Toda la familia comenzó a darse cuenta de que algo muy malo estaba pasando en esa casa y el por qué pues la habían vendido con tanta prisa, ¿verdad? Porque realmente lo que vivía ahí, o sea, lo que ya estaba ahí, era, eran apariciones demoníacas, no era cualquier espíritu las puertas se abrían y se cerraban solas, obvio las luces se encendían y se apagaban solas también eh, había olores extraños que se, que se esparcían por toda la casa, de esas veces que, no sé, nadie en tu familia fuma, ni nada, y de repente un olor súper súper fuerte a cigarro, pues hagan de cuenta, así. además Comida fresca, comida recién comprada, recién hecha, se podría así, se echaba a perder enseguida, no era normal. Se escuchaban pasos en toda la casa a todas horas, ok, no importaba si fuera día, noche y demás, y las voces extrañas durante toda la noche, esto lo escuchaban todos los miembros de la familia, no nada más mal. obviamente pues llega el momento en el que pues los ataques se vuelven tan violentos, ya tan que no los puedes aguantar así por sí solos que pues las personas decidieron pues ya llamarles a los Warren, ¿saben que ya no podemos vivir aquí, ¿qué está pasando? pues pues ya fueron los Warren. Los Warren, obviamente, no tardaron en darse cuenta de que sí, efectivamente, algo malo pasaba, o algo muy malo pasaba ahí en esa casa. Y que, pues, la familia decía la verdad. Sí, había algo muy raro ahí. De hecho, Ed Warren, en un programa, en una entrevista que le hicieron, dijo que él veía... En la casa apariciones de dos niñas jugando y riendo en la habitación principal. Pero cuando Ed las vio y quiso también como acercárseles a los espíritus como para investigar pues qué era lo que estaban haciendo ahí y demás, pues las niñas desaparecieron. De este caso hay una película ajena a toda la saga de los Warren. Pero Lorraine Warren fue la que dijo de que pues el caso realmente es que es mucho más aterrador en la vida real que como lo pintan en la película y que aún así pues la película es muy fuerte. A pesar de todo lo malo que pasó en esa casa y de cómo los asustaban y que la morgue y tantos espíritus ahí, la casa ahorita ya está libre de espíritus, o sea, entonces que realmente los Warren sí lograron eh, como expulsarlos o mandarlos a donde deberían de estar, al más allá o lo que sea. En el más allá o en el más acá eh, los, los lograron mandar y que la casa está actualmente libre de espíritus y lo más importante, pues libre de las presencias demoníacas que ahí vivían. Y ahora ustedes se preguntarán, ok pero ¿por qué había tantos espíritus demoníacos ahí? Se suponía que en esta casa, además de servir como una morgue, no nada más era su única función. Se suponía que había personas que hacían rituales con los cadáveres y pues esa persona curiosamente había desaparecido y habían encontrado varias tumbas todavía en la casa, pero las tumbas estaban vacías, es decir, como que alguien pues había usado los cadáveres para algo súper malo, y nunca habían encontrado ni los cadáveres, ni la persona que hacía los rituales ni nada, o sea, hagan de cuenta que alguien rentó la casa, oiga, vengo voy a poner un, un negocio aquí ah, pues ¿cuál? una funeraria, ah, excelente y pues ya, pero ahí pasaban un montón de cosas les digo, hacían rituales eh, trataban los cadáveres y demás, muchas cosas realmente es que eso de que era una morgue como que nada más era la tapadera para los rituales que se hacían ahí y pues, así como ahí estaba un día las personas, al día siguiente ya no estaban, nunca se supo nada y se supone que pues todos los espíritus enojados estaban ahí en esa casa más el espíritu de esta persona pues que hacía los rituales y eso era como que uno de los pues sí, de los espíritus más enojados, más malos que había ahí. Y pasaron un montón de cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, de que además de todo lo que les dije, la comida se les echaba a perder, que esto, que el otro. Llegaban, por ejemplo, a su casa, de estar toda la casa sola, o de que, ah, bueno, eh, vamos a dejar al, a Matt ahí al hospital, nosotros vamos a hacer otras cosas mientras. Y a ver, vamos por Matt al hospital. Llegaban, ya no estaban, no, pues ya se fue a su casa, ah. Ok, pues íbamos a pasar parol, pero pues bueno, está cruzando literal. Iban a su casa, todos los muebles de, de la sala, así apilados uno encima de otro y mata así como que con las uñas con sangre y así de estar rascando cosas y cargando cosas y era así de... O sea, era ya un estrés completo, ok, se acaba de activar Siri sola, era un estrés completo... Que el comportamiento de Matt, lo que ocurría en la casa, o sea, tuvieron que salir corriendo de ahí. Y tal vez si no hubieran salido corriendo, pues algo más malo ocurriría ahí. Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y bueno, fantasmitas, pues díganme qué opinan de este caso. Esta ocasión sí es como que la casa, la que era la mala, no tanto las personas, no tanto de que... Los espíritus estuvieran atados a las personas o algo así, pero bueno, díganme en los comentarios si ustedes han visto la película en la que está como basada este caso, si ya conocían este caso y demás. Bueno, les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente videito y pues recuerden que subo cuatro videos a la semana para que estén pendientes, también chequen los de la semana pasada, los espero en mis redes sociales, también en TikTok subo diario y bueno eso ha sido todo, les mando muchos besos, bye.